Buenas, hoy les vamos a hablar sobre la urbanidad. Comportamiento acorde con los buenos modales que demuestra buena educación y respeto hacia los demás. Es decir, alguien siendo amable con otra persona. O oh no, se me cayó mi celular. Yo la ayudo señora. Muchas gracias jovencito. El nombre urbanidad deriva directamente de la palabra latina urbanitas, que expresaba entre los romanos el espíritu de la ciudad, urbs, por oposición a rusticitas. Este video fue hecho por la empresa Hablemos sobre Incorporated. Los videos son libres de usar sin temor al copyright.